Pues ya estamos, Manuel. Hola. ¿Quién eres? Bueno, soy Manuel Villa, arquitecto de Colombia, Bogotá. Manuel, eh, un, un derecho a, a conservar en el espacio público. La sobreposición de información. Un derecho a erradicar. La basura. Y algo para introducir nuevo. Un buzón de sugerencias. Muchas gracias. Listo.